Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo en este día domingo, con este día maravilloso que nos regala nuestro Señor. Un día especial para dar gracias, para compartir en familia, para descansar, un día para el Señor. Hoy nos va a faltar la Santa Misa, mis queridos hermanos. Así que lo espero en el templo parroquial, a todos los amigos, busquen la parroquia más cercana, si está fuera de la ciudad, busquen su parroquia, un templo y celebre. La Eucaristía, dele gracias a Dios y alimentémonos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Para inculcar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desanimarse, les dijo el Señor esta parábola. En una ciudad había un juez que no tenía temor a Dios ni respeto a los hombres. Había allí también una viuda que iba donde el juez a pedirle que la defendiera de un enemigo que tenía. Por mucho tiempo el juez no quiso hacerle caso. Pero al final, aunque no tenía temor de Dios ni respeto a los hombres, dijo para sus adentros. Es tanto lo que esta viuda me molesta que voy a defenderla. Si no, de tanto venir a quejarse un día esto me va a desesperar. Y añadió el Señor. Esto es lo que dice un juez sin conciencia. ¿Y creen que Dios no saldrá en defensa de ustedes cuando claman día y noche? ¿Creen que los va a dejar esperando? Les digo, sin demora saldrá a defenderlos. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará en la tierra esa fe. Palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús, perseverancia mis queridos hermanos, insistencia si Dios es el Dios bueno, el más grande murió en la cruz por usted y por mí Él no nos va a desemparar Él no nos deja solos queridos hermanos Él está con nosotros, camina con nosotros, Él es el que nos sostiene no nos desesperemos perseveremos, abracémonos más de Dios y su santa cruz alabado sea el Señor Dios los bendiga, Señor los y los proteja, feliz domingo